Ya estamos grandes para arrastrándonos por las personas que queremos. Hay que entender que si se alejan, no te hablan y ni se interesan por ti, hay que dejarlas ir. Tenemos mucha vida por disfrutar y gente nueva que quiere entrar. A medida que crecemos y maduramos, es importante aprender a dejar ir a las personas que ya no están dispuestas a formar parte de nuestras vidas. A veces, nos aferramos a relaciones tóxicas o a personas que no nos valoran o respetan, creyendo que sin ellas no podemos ser felices o sentirnos completos. Sin embargo, esto no podría estar más alejado de la realidad. Es importante comprender que cada persona es única y tiene sus propias motivaciones y prioridades. Si alguien se aleja de nosotros no nos habla o simplemente no muestra interés en nuestra vida, es probable que tengamos que dejarla ir y seguir adelante. Es natural sentirse decepcionado o triste por la pérdida de una relación, pero aferrarnos a alguien que ya no quiere estar en nuestras vidas solo nos causará más dolor a largo plazo. Dejar ir no significa necesariamente que debamos cortar todo contacto con esa persona. A veces, es posible mantener una amistad a distancia o una relación más casual y menos comprometida. Pero si nos damos cuenta de que esta persona nos hace más daño que bien o que simplemente no tiene cabida en nuestra vida actual, es importante ser valientes y seguir adelante. La vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de aferrarse a relaciones o personas que ya no tienen un lugar en nuestras vidas. En lugar de eso, debemos centrarnos en disfrutar de nuestro presente y en las personas que nos apoyan y nos aman incondicionalmente. Hay muchas personas maravillosas por ahí que estarían encantadas de formar parte de nuestras vidas si les damos la oportunidad. La madurez implica aprender a dejar ir a las personas que ya no están dispuestas a formar parte de nuestra vida. Si alguien se aleja de nosotros, es importante entender que esto no es un reflejo de nuestro valor o nuestro amor propio. En lugar de eso, debemos enfocarnos en vivir nuestra vida al máximo y en rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan felices. La vida es demasiado corta para arrastrarse por alguien que no nos quiere o no nos valora, así que hay que dejarlos ir y abrir nuestras puertas a nuevas oportunidades y personas. La madurez implica aprender a dejar ir a las personas que ya no están dispuestas a formar parte de nuestra vida. A medida que crecemos y nos desarrollamos, es natural que algunas relaciones cambien y se desvanezcan. A veces, la gente se aleja de nosotros sin explicación y puede ser doloroso y confuso. Sin embargo, es importante recordar que el comportamiento de los demás no define nuestro valor o nuestro amor propio. En lugar de aferrarnos a alguien que ya no nos quiere o no nos valora, debemos aprender a soltarlos. Esto no significa que debamos ser fríos o desconsiderados, sino simplemente que debemos reconocer que esa relación ha llegado a su fin. Al hacerlo, podemos liberarnos de la carga emocional que viene con tratar de mantener a alguien en nuestra vida que ya no quiere estar allí. En su lugar, debemos enfocarnos en vivir nuestras vidas al máximo y en rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan felices. La vida es demasiado corta para perder el tiempo arrastrándonos por alguien que no nos quiere o no nos valora. En su lugar, debemos cultivar relaciones con aquellos que nos inspiran, nos desafían y nos hacen sentir bien. Por supuesto, dejar ir a alguien no es fácil. A veces, Podemos sentir que estamos perdiendo algo valioso o que estamos fallando de alguna manera. Pero es importante recordar que todas las relaciones tienen altibajos y que no todas las personas que entran en nuestras vidas están destinadas a quedarse para siempre. Al dejar ir a alguien, abrimos nuestras puertas a nuevas oportunidades y personas. Podemos descubrir nuevas pasiones, intereses y amistades que nunca habríamos encontrado si nos hubiéramos aferrado a lo que conocíamos. En este contexto, entonces, llega un punto en que necesitas darte el permiso de dejar ir. Pero, ¿cómo hacerlo? Aquí te doy algunas ideas prácticas. Acepta la realidad. Aceptar la realidad puede ser difícil, especialmente si todavía estás enamorado barra diagonal a de la persona o si no entiendes por qué la relación terminó. Sin embargo, es importante recordar que no puedes cambiar la situación y que aferrarse a alguien que no quiere estar contigo solo te hará más daño. Habla con alguien de confianza. Hablar con alguien de confianza, como un amigo cercano o un miembro de la familia, Puede ayudarte a procesar tus emociones y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Esta persona también puede ofrecerte apoyo emocional y ayudarte a recordar tu propio valor y dignidad. No te culpes a ti mismo. Es fácil culparse a uno mismo cuando una relación no funciona, especialmente si hiciste algo para contribuir a la ruptura. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones son un esfuerzo conjunto y que ambas personas tienen responsabilidad en la relación. No te culpes a ti mismo por lo que sucedió, ya que esto solo te hará sentir peor. Haz un corte limpio. A veces, la mejor manera de seguir adelante es hacer un corte limpio y alejarte por completo de la persona. Esto significa eliminar su número de teléfono borrar su presencia en las redes sociales y evitar cualquier contacto que pueda tentarte a recaer en la relación. Si tienes cosas de la persona en tu casa, considera devolvérselas o donarlas para que puedas seguir adelante sin tener ningún recordatorio de la relación. Rodéate de personas que te apoyen, rodéate de amigos y familiares que te apoyen y te hagan sentir bien. Estas personas pueden ayudarte a superar la pérdida y a seguir adelante. Si te sientes solo barra diagonal considera unirte a un grupo de apoyo para personas que han pasado por una ruptura. Encuentra nuevas actividades. Encontrar nuevas actividades que te gusten y te hagan feliz puede ayudarte a distraerte y a superar la pérdida. Sal a caminar, haz ejercicio, aprende un nuevo idioma o únete a un club de lectura. La clave es encontrar algo que disfrutes y que te haga sentir bien contigo mismo barra diagonal A. Permítete llorar. Es importante permitirte llorar y procesar tus emociones después de una ruptura. No reprimas tus sentimientos, ya que esto puede empeorar las cosas a largo plazo. Llorar te permite liberar tus emociones y puede ayudarte a avanzar en el proceso de curación. Recuerda por qué es importante dejar ir. Es fácil sentir nostalgia por la relación y desear que las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, es importante recordar por qué es importante dejar ir a la persona. Piensa en cómo te hace sentir su ausencia y cómo podrías ser más feliz sin ella. Mantén esto en mente cuando sientas la tentación de volver atrás. Aprende a perdonar, aprender a perdonar a la persona por cualquier daño que te haya causado puede ser difícil, pero te ayudará a liberar resentimientos y a avanzar. Perdonar no significa que olvides lo que sucedió o que estás justificando lo que hicieron, sino que te estás liberando de la carga emocional que estás llevando. Perdonar también significa liberarte a ti mismo barra diagonal a del resentimiento y la amargura que puedas sentir hacia la persona. Aunque perdonar no siempre es fácil, puede ser una parte crucial del proceso de curación. Cree en ti mismo barra diagonal finalmente, es importante recordar que eres una persona valiosa y digna de amor y respeto. No permitas que la pérdida de una relación te haga sentir menos de lo que eres. Cree en ti mismo barra diagonal y recuerda que mereces ser tratado barra diagonal con amor y respeto en todas tus relaciones. Aprender a soltar a una persona que ya no debe estar en tu vida es difícil, pero al hacerlo, estás abriendo la puerta a nuevas oportunidades y relaciones más saludables en el futuro. Soltar es un proceso duro, pero también tienes que empezar a darte cuenta que tu vida empieza a escribir un nuevo capítulo. Una nueva historia empieza a granjearse en tu vida. ¿Cómo reiniciar tu vida cuando has soltado a alguien? Es duro, porque siempre tienes que soltar a alguien valioso para ti, y más cuando se trata de una persona a la que amaste con locura. Aquí también te ofrezco estas ideas. Tómate el tiempo para sanar. Es importante darse el tiempo para sanar después de una ruptura. No hay un marco de tiempo específico para el proceso de curación, pero es esencial tomarse el tiempo necesario para procesar las emociones y sanar antes de comenzar una nueva relación. Haz cosas que te hagan feliz, una de las mejores formas de reiniciar tu vida después de una ruptura es hacer cosas que te hagan feliz. Haz una lista de cosas que te gustan y comienza a hacerlas. Esto puede incluir actividades que hayas disfrutado en el pasado o cosas nuevas que siempre hayas querido probar. Rodéate de personas que te apoyen, busca el apoyo de amigos y familiares cercanos. Rodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien contigo mismo barra diagonala. Pasar tiempo con amigos y familiares también puede ayudar a distraer tu mente de la ruptura y ayudarte a mantenerte positivo barra diagonala. Aprende de la experiencia, aprende de la experiencia y analiza lo que salió mal en la relación. Reflexiona sobre lo que podrías haber hecho de manera diferente y utiliza estas lecciones para crecer y mejorar en futuras relaciones. Encuentra nuevas metas. Es posible que hayas perdido algunas de tus metas durante la relación o que tus metas hayan cambiado. Encuentra nuevas metas y objetivos que te emocionen y te inspiren. Esto puede ser algo tan simple como comenzar un nuevo pasatiempo o trabajar para alcanzar un logro importante en tu carrera. Haz ejercicio. El ejercicio es una excelente manera de liberar el estrés y mantenerse saludable tanto física como mentalmente. Encuentra una forma de ejercicio que te guste y hazlo regularmente. Esto también puede ayudarte a sentirte mejor contigo mismo barra diagonal y aumentar tu confianza. Aprende algo nuevo. Aprender algo nuevo puede ser emocionante y puede ayudarte a abrir nuevas puertas en tu vida. Toma una clase de cocina, aprende un nuevo idioma o toma un curso en línea sobre un tema que te interese. Esto puede ser una gran manera de encontrar una nueva pasión y conocer gente nueva. Haz una lista de las cosas que quieres en una relación. Después de una ruptura, puede ser útil hacer una lista de las cosas que buscas en una relación. Esto puede ayudarte a tener una mejor comprensión de lo que es importante para ti en una relación y puede ayudarte a establecer límites saludables. Se amable contigo mismo barra diagonal a, recuerda que es normal sentir dolor y tristeza después de una ruptura. Se amable contigo mismo barra diagonal a y no te castigues por sentirte mal. Date tiempo para sanar y trata de ser compasivo contigo mismo barra diagonal a, durante este proceso. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Finalmente, es importante mantener una mente abierta a nuevas posibilidades. No te cierres a nuevas relaciones o experiencias solo porque tu última relación no funcionó. Mantén una mente abierta y recuerda que hay muchas oportunidades para el amor y la felicidad en el futuro. Empezar de cero, revolucionar tu vida después de soltar a alguien, es uno de los procesos más duros que debes afrontar. Son sentimientos, emociones que van quedando en el pasado. Sin embargo, son etapas que tienes que afrontar con paciencia y plena confianza en que esto terminará por ser positivo para tu vida. Es importante entonces que aprendas a tener ilusión por la vida y que comprendas que nada de esto es eterno. Y que tu vida no se gastará en pensar en alguien que ya no está a tu lado. Es natural pensar que el dejar a alguien Supone un cambio cataclísmico que genera estrés. Pero al final, será buen para ti, para tu crecimiento y madurez. Es normal sentirse desanimado o desmotivado en algunos momentos de la vida, pero es importante encontrar formas de recuperar la ilusión y mantener una actitud positiva hacia el futuro. Aquí te comparto algunas ideas y consejos para ayudarte a encontrar la ilusión por la vida y esperar lo mejor del futuro. Aprende a vivir el momento presente, no te preocupes demasiado por el futuro y trata de disfrutar del presente. Vive el momento, haz cosas que te gusten y disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Establece metas y objetivos, establece metas realistas y alcanzables a corto y largo plazo. Esto te ayudará a tener una dirección clara y a trabajar hacia algo concreto. Rodéate de personas positivas, Rodéate de personas que te apoyen y te motiven a seguir adelante. Las personas positivas pueden tener un gran impacto en tu actitud y tu perspectiva sobre la vida. Practica la gratitud, agradece por las cosas buenas que tienes en tu vida. La gratitud te ayudará a enfocarte en lo positivo y a valorar lo que tienes. Cuida tu cuerpo y mente, la salud física y mental es fundamental para tener una actitud positiva hacia la vida. Trata de hacer ejercicio regularmente, come saludablemente y dedica tiempo para relajarte y cuidar de tu bienestar emocional. Busca nuevas experiencias, explora cosas nuevas y las cosas que te desafíen. Esto te ayudará a salir de tu zona de confort y a descubrir nuevas pasiones y motivaciones. Aprende de tus errores, aprende de los errores del pasado y utiliza esas lecciones para crecer y mejorar. No te desanimes por los errores, sino más bien utilízalos como una oportunidad para aprender y crecer. Recuerda que cada persona es diferente y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo más importante es encontrar lo que funciona para ti y seguir adelante con una actitud positiva y la ilusión de un futuro mejor.